Aquí hay, hay cosas que, que está bien. Una cosa es lo que ocurre, eh, que ha ocurrido, que, que lo, lo abordaba Sebastián respecto de la vandalización, producto de, eh, como consecuencia del estallido social. Y otra cosa es el aumento de los puertorazos. Que la señora dice que los días que no hay protesta, pero un día cualquiera ya está tomado no, por delincuentes. Eh, que por ejemplo. Se tomaron no sé, los barrios. ¿Ah? Se tomaron los barrios. Los barrios. Eh, y además, una serie de delitos que ocurren, digamos, de todo tipo. Una inmigración descontrolada que hace que mucha gente caiga en la marginalidad y al estar al margen, no puedes arrendar, no puedes trabajar, no puedes nada, entonces no muchas veces otra. te queda otra. Más que eso, otros derechamente vienen, digamos, de la parte, ya sí, se ha dicho. Claro. Pero para no criminalizar a los inmigrantes, sí, en sí, el fondo sí, sí. Es, para, es para decir que efectivamente la, sí, la marginalidad te empuja a hacer ciertas cosas. Pero también vemos un montón de hechos violentos y, y aquí es donde uno dice, ¿cómo hago el nexo? En la delincuencia que tengo hoy día, la señora dice, ¿cómo hago el nexo, señora? ¿Cómo hacemos el nexo entre la delincuencia de hoy? El portonazo, el, el narcotráfico, cerró, ¿no? el crimen organizado, lo que pasó en el Mola y el Chicureo, tremendo. Mm. O sea, todas estas cosas. A ¿Cómo plena la luz la, del día? El, el link, El link que uno puede hacer como denominador común es que a consecuencia del estallido social y todo lo que pasó la ola de violencia posterior con eh, un carabinero, ...absolutamente desautorizado por sectores políticos... ...evidentemente hacen que el sentimiento de impunidad... ...y de que yo hago lo que quiero... y a la hora a los que cabros quiero. que tiran molotov allá en la Alameda... ...y que queman la micro saben que no les va a pasar... ...ni por curado como decía mi abuela... ...o sea, <risa> en el fondo... Bueno. Hay, hay, una, ...hay una institución aquí... ...que es la mandatada de tener el orden público... ...que tiene menos gente que quiere ingresar... ...que se están retirando antes de tiempo que se están jubilando, ahora, José Luis, y obviamente no siente que mejor me quedo detrás del escudo, porque son seres humanos, me quedo detrás del escudo, porque si pego un palo mal pegado o un balazo mal tirado, por, sin querer, aunque fuera, me voy de baja hasta llegué. y al frente del fiscal. Yo tengo una discrepancia, y es que está muy de moda ahora, porque estamos después de un intento pre-revolucionario viene la contra o sea, Ahora la moda es decir, mire, carabinero, el problema es que no se le respeta. También recordemos que sus propios generales no respetaron carabineros, se robaron hasta la caja chica. No, está bien. No, está bien, pero... pero hay, es que aquí hay que no, hacer la también no hay un carabinero que... La que gran mayoría chico. de los chilenos de a pie, que sí. todos los días salen a tomar sí, la micro con sí, sí, sí. la señora Magali. ¿Qué es lo que dijo la señora Magali? Sí, sí, sí. Quiero más carabineros. Quiere carabineros. Está bien. Pero, ¿Qué, pero, ¿qué, no, es, claro. dice, ¿Qué es lo que dicen las personas que viven en todos no, los lugares que están resolviendo por la delincuencia? Quiero carabineros por la cosa ¿Por qué la gente apoya carabineros y uno siente que la política no apoya carabineros? No, porque como pudieron ver en el extracto, al igual que distintas figuras de la extrema izquierda chilena que aún siguen pegadas en el contexto de estallido social, Ominami es incapaz de respaldar de forma incondicional a carabineros, sobre todo cuando este último tiempo, el sentimiento de inseguridad dentro de la población ha crecido de forma exponencial. En ese sentido, Repenin tiene toda la razón al respaldar absolutamente a carabineros, sobre todo cuando el respaldo es más necesario que nunca. Lamentablemente como pudimos observar solo horas atrás, ni siquiera el presidente Boric es capaz de respaldar de forma incondicional a carabineros, lo que estaría demostrado por el discurso dado a las afueras del Palacio de la Moneda, donde afirmó que los carabineros abusaron de forma desmedida de los derechos humanos, llegando incluso a realizar abusos sexuales en contra de la población, lo que jamás ha sido demostrado por ninguna sentencia judicial. Por lo tanto, es de esperar que si ni siquiera el presidente de la república es capaz de respaldar en un 100% a carabineros, menos lo harán figuras políticas dentro de su mismo sector. Afortunadamente, el discurso público está cambiando absolutamente, ya que incluso periodistas que antes eran absolutamente críticos con las acciones de carabineros durante el año 2019, ahora se encuentran prestándoles un absoluto respaldo para que defiendan al país, e incluso sus propias vidas.